Dejarlo bien El otro punto importante es el debate de siempre: anonimización frente no, a no anonimización. La semana pasada en España, a un responsable de salud que hablaba de la anonimización, le tuve que decir que no nos anonimicen los datos. Si se anonimizan los datos, perdemos la posibilidad de incorporar nuevos hallazgos sobre el futuro, sobre ese caso. Perdemos la posibilidad de recontactar con el paciente para pedirle un nuevo consentimiento informado para otras cosas. Perdemos la posibilidad incluso de beneficiar al paciente, no solamente de apuntar datos en, su, en el conjunto de su historia clínica, sino de beneficiarle con algún tipo de tratamiento. La anonimización es un tema muy serio que desde muchas restricciones legales se nos impone. Ahora mismo hay una directiva de protección de datos a nivel de la Comisión Europea que lleva más de un año discutiéndose y quiere producir este tema en relación con los datos genéticos y están todas las sociedades profesionales peleando incluido el Ordis y otros organizaciones la Asociación Europea de Cáncer peleando para que eso no se produzca, porque si eso se produce, cierra la investigación y cierra algo que es fundamental, es la devolución de datos al paciente tanto a nivel de su historia clínica como a nivel de posibles terapias o de posibles consejos genéticos o de cualquier otro dato los datos no son para que disfrutemos con ellos investigando sino son para algo más es importante tener en cuenta de cara al paciente que tenemos que pensar en el futuro. Ya, ya se ha acabado con el sentimiento informado de pensar en el presente. Hay que pensar en el futuro. Y pensar en el futuro significa prever cuáles pueden ser las circunstancias a la hora de posibles donaciones y de posibles comunicaciones y de posibles comunicaciones en términos de beneficios. Una de las cosas que probablemente en la reunión médica se hablará es de esto, esto que llaman... Eh, códigos únicos mundialmente. El Global Unique Identifier que ha hecho ha un Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y que por cierto en el proyecto red connect vamos a inventar el Europeo, con lo cual ya no va a ser el Mundial, vamos a tener un Europeo y otro americano Pero bueno este tipo de identificadores son no identificadores no son códigos simples, son códigos complejos, donde los datos no, no viajan solo viajan códigos y viajan códigos que son difíciles de desencriptar por parte de hackers o cualquier otro tipo de personas que actúan así y que los servidores que reciben esa información, almacenan esa información, son capaces de con una serie de información personal reproducir siempre el mismo identificador de manera que con un único identificador esté protegido, no totalmente porque es un tema que viene al final el último punto que hay que ser consciente de ello, pero casi protegido al 100% todos los datos es un tema que se está debatiendo ahora mismo en Europa dentro del Proyecto Redecomeu que no sabemos muy bien, Me parece que vamos a tomar una decisión de hacer nuestro propio proyecto, nuestro propio código europeo pero eh, básicamente lo que se trata es de poder identificar e intercambiar datos con identificadores únicos y esto que comentaba al final es importante al paciente se le tienen que dar todo tipo de garantías y asegurarle todo ese tipo de garantías pero también hay que avisarle de que la confidencialidad al 100% a veces es muy difícil de conseguir. Hay que avisarle de ese tema. No porque se vayan a perder los datos. Los datos que en uno de los artículos que ha publicado el grupo de la Universidad de Uppsala, en Suecia, eh, se estimó que el, el grado de ataque sobre datos de salud está en un 0, 0, 0, 0, 0 y luego poner números 1, 2, 3, de probabilidad. Es una probabilidad bajísima en términos de datos de salud. A los hackers no les interesan los datos de salud, pero aparte de que no les interesan los datos de salud que son los mejor protegidos. En todas las legislaciones los datos de salud están mucho mejor protegidos que cualquier otro dato, por ley. Entonces eso es muy importante, pero siempre puede haber errores, siempre puede haber fallos en los sistemas. Y ante eso el investigador, porque este tipo de confidencialidad, el investigador la garantiza desde el punto de vista de que trabaja en una institución y esa institución es la garante de toda esa información, pero a veces hay errores. Y hay que saber y hay que decirle al paciente que con una probabilidad muy muy baja, probablemente absolutamente improbable, pero que existe un cierto riesgo. Y eso no quita para que el paciente tome decisión haciendo derecho a su propia autonomía personal. El tema del consentimiento informado. Hay que pensar no en el consentimiento informado para este ensayo clínico, como ya he venido diciendo, no en el consentimiento informado para realizar un estudio observacional, sino para hablar de un consentimiento informado de cara a colecciones que van a durar años en el tiempo, de cara a datos que van a durar años en el tiempo. Ahora estamos con el concepto este de dato grande, dato de big data, que realmente esos datos no se están perdiendo. Ahora mismo hay toda una fiebre entre todos los... perdón, no hay ningún informático aquí, yo les llamo Yupis, de la informática, eh, frikis de la informática, que están manejando millones y millones de datos, no solamente genéticos, sino datos clínicos, de los electronic medical records, de las historias clínicas digitalizadas, y de, y de la Historia clínica de Salud, que de alguna manera se van a manejar masivamente para buscar nuevas hipótesis de trabajo y nueva información. Bueno, quiero decir que los datos se van a almacenar por muchos años, no se van a perder, porque sería una estupidez perderlo, y el primer perjudicado serían los pacientes de sus familias Y por lo tanto, tenemos que avisar de este tipo de cosas, de que el consentimiento informado debe incluir que los datos se guardan a veces se ponen fechas en algunas reglas y dicen, los vamos a guardar por 10 años, ¿en qué banco? Y después, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente se nos muere, ¿a quién preguntamos? La única solución que nos queda legalmente es anonimizar el dato. Y ya sabemos, evidentemente, si el paciente ha fallecido, no vamos a beneficiarle a él, pero podemos beneficiar a su familia y a los descendientes. Entonces, es muy difícil el tema de tener no, claro cuánto tiempo a guardar una muestra, normalmente nadie tira nada. Nadie tira los datos, nadie tira las muestras, que la muestra se haya estropeado biológicamente por algún problema en la fase de congelación. El otro tema es la posibilidad de que los participantes estén implicados activamente. ha estado La charla de Paulina me ha gustado. Eh, es importante que en, en, en este apoyo psicológico que también den las organizaciones también introduzcan la cultura en, en los pacientes de la implicación en los estudios lo que llamamos desde la medicina moderna la medicina centrada en el paciente que no es lo mismo que la medicina personalizada aunque la medicina personalizada se basa en la medicina centrada en el paciente pero son, dependiendo de quién lo hable mencionará dos cosas diferentes medicina personalizada es buscar el fármaco que te viene bien a ti y no le viene bien a tu vecino o a tu vecina mientras que buscar, centrar al, la medicina que haces en el paciente es empoderar al paciente en la toma de decisiones asesorado y en la toma de decisiones con conocimiento dentro de sus capacidades dentro de su nivel intelectual, de su nivel sociocultural socioeconómico ese tipo de medicina que estamos muy lejos de poder alcanzar todavía pero que tenemos que tender a ella que cobra su, su valor en las enfermedades raras porque las enfermedades raras son crónicas, muchas de ellas unas otras tienen una alta mortalidad, pero muchas de ellas son crónicas por la gran mayoría y esa cronicidad hace que se tengan que estar tomando decisiones continuamente y para tomar decisiones es bueno que el paciente colabore con la toma de decisiones del médico sabiendo que él es el dueño de su estado de salud con una asesoría médica que para eso es el profesional, el asesor y no el decisor el otro concepto del consentimiento informado debería ser también ofrecer la opción de participar para decir hasta aquí mis muestras, hasta aquí mis datos. Hay que retirar mis datos de cualquier base de datos, hay que retirar mis muestras de cualquier biobanco. El consentimiento informado debe eso. No puede no dejar de incluir ese tema porque es un derecho que tiene un paciente en un momento dado, por mucho que esté empoderado, por mucho que sea muy consciente de su enfermedad, se cansa y decide por la razón que sea que tanto sus datos como sus muestras deben ser destruidos. Y hay que destruirlos. Nosotros hemos tenido experiencia en el registro de enfermedades raras en España de una madre que nos dijo que destruyéramos los datos de su hijo cuando previamente nos había dado consentimiento informado. Y tuvimos que destruirlo. Y destruir los datos con todos los backups que se hacen de los ordenadores es muy complicado porque hay que ir destruyendo de todos los backups, no solamente destruyendo los de la base de datos principal. Lo muestra es más fácil. Una muestra es un tubo o una muestra de tejido y se destruye por métodos habituales, no se maneja las mesas biológicas. Pero los datos es mucho más difícil de destruir. Todos sabemos que en Internet destruir un dato es terrible. Pues eso pasa a veces también con los datos de la Y luego está todo el tema de la revisión que tienen que hacer los comités de ética supervisando toda la situación. El consentimiento informado no lo es todo. Debe haber siempre un comité de ética que no, no sea, no, los comités de ética no tienen la función solamente de decir se aprueba o no se aprueba un proyecto un comité de ética moderno tiene también la misión de ir supervisando el proyecto y de ir viendo las dificultades que tienen los investigadores, las preferencias de los pacientes qué preferencias han mostrado en el consentimiento informado para que entre todo eso en un momento dado el comité de ética pueda ayudar tanto a las personas que están enfermas y han dado sus muestras y sus datos, como a los investigadores, a seguir desarrollando investigación. Las actitudes habituales de comité de ética que se veían al principio del estudio a probar o a denegar y no quieren saber nada más de los, de los estudios, no tienen sentido momento Y esto es una de las cosas en las que incide este Internacional charla Eso hablando de futuro, pero ¿qué pasa en la realidad actual? La realidad actual es que estamos con colecciones enormes de muestras todos los investigadores tenemos colecciones enormes de muestras bien en lo que llamamos régimen de biobanco o en cualquier otro régimen y tenemos que tener claro cómo se puede manejar porque el consentimiento informado que pedimos cuando cogimos la muestra del paciente o la datos del paciente no es el consentimiento informado moderno del que hemos estado hablando ahora no es el que prevé el futuro sino era el que vería la situación concurrentemente en el tiempo al momento de la donación del dato de la muestra Por eso es muy importante en este caso saber cómo manejar eso y saber que esto no puede ser como la muestra la tengo, puedo hacer lo que quiera puedo meterla y usarla para lo que quiera, no Necesitamos ver cómo fue el consentimiento informado Necesitamos ver, hay modelos de consentimiento informado que ponen opciones al paciente y el paciente ya pone cruces y dice si sí, quiero que se haga esto con mi muestra o no quiero que se haga esto Generalmente, lo que nosotros tenemos desde hace muchos años en nuestro biobanco, es son dos o tres opciones Una, solo quiero que mi muestra se utilice para investigar mi enfermedad Dos, para estudiar enfermedades similares Tres, para estudiar otra enfermedad que pueda ser útil para cualquier otra enfermedad rara Y con esas tres opciones, uno puede señalar una, puede señalar las tres puede señalar dos Con esas opciones cuando volvemos a utilizar una muestra histórica que tenemos en el iBanco, vemos las opciones. Si ninguna de esas opciones se adapta a la situación normal, tendremos que consultar al comité de ética o tendremos que recontactar con el paciente para pedirle una opinión acerca de lo que ahora estamos planteando. Si alguna de esas opciones se adapta a la situación moderna, no tenemos que recontactar con nadie, ni con el paciente ni con sus familiares y no tenemos más que consultar al comité de ética, más allá de aprobar el proyecto que vayamos a hacer. Eso es importante, y por eso lo que se llama la discusión, de lo que se llama el, informe, el consentimiento informado amplio, que no es un consentimiento en blanco, no es un consentimiento de usted paciente, siga usted siendo paciente y deme un consentimiento para que yo haga lo que se me ocurra en el futuro. Eso no es. Un consentimiento, digamos, amplio, lo que pretende es tener en cuenta opciones que marque el paciente la posibilidad de recontactar al paciente cada vez que lo necesitemos y que el paciente esté dispuesto hasta a ser recontactado por lo tanto tiene que tener actualizado su cambio de domicilio tiene que estar en contacto con los investigadores y la posibilidad de que siempre el comité de ética está supervisando todas esas acciones. y hay otros puntos importantes que hay que incluir y que, que se deben ver si se controlan o no por ejemplo, el intercambio internacional de datos en nuestra legislación de biobancos en España a partir del 2007, eh, las muestras, dependiendo a qué países, se pueden intercambiar. Anteriormente no, tenemos que recontactar con los pacientes, porque no existían leyes a nivel de la Comisión Europea que permitieran un intercambio entre países del mismo estilo, con el mismo tipo de políticas o el mismo tipo de criterios éticos. Entonces este tipo es importante. Incluir la posibilidad, aunque nunca se vaya a hacer una, una generación, una secundición de esta de nueva generación, incluir la posibilidad porque eso tiene el tema de los incidental findings que tanto se ha comentado antes. Y luego también la posibilidad de que a lo mejor hay que crear células, si, si estamos hablando de tejidos o estamos hablando de células sanguíneas, hay que crear lo que llamamos células madre. No son exactamente células madre, hay que son es que células pluripotenciales, no es la clásica célula madre, es una célula bastante modificada y que permite hacer estudios, por ejemplo, de probar fármacos en ellas. Derivando a células neuronales o a cualquier otro tipo de células, un poquito de piel. Bueno, pues este tipo de cosas conviene ir pensando también si no están introducidas en los consentimientos informados. Este es un algoritmo de todo lo que he estado planteando, que Débora eh, ha incluido en su presentación, que básicamente tiene que ver con lo completo que es o no, o no es ese, ese consentimiento informado que me llevaron en, en su momento, la posibilidad de si el paciente ha incluido alguna opción de reusar o no, no querer ninguna opción, entonces hay que recontactar, pero también puede haber aspectos parciales o que, cosas que sean olvidados y hay que volver a recontactar y al final, en cualquier caso, siempre tenemos la posibilidad de consultar a un comité de ética para que si sí. la muestra pueda ser utilizada en verde o pueda no ser utilizada. Y todo lo que digo de la muestra vale también para el verde. Hablaba del retorno de la investigación. ¿Quién es el responsable de retornar investigación? la ¿No? investigación? La institución que responde por el investigador. Es la institución la que tiene que ser garante, el investigador por supuesto, pero es la institución la que tiene que ser garante de, esa, de responder a eso. Nosotros ya empezamos a responder, claro, el problema cuando se responde a los investigadores, a veces recurrimos a tópicos a decir, si los pacientes no van a entender nada de lo que he hecho, si esto es muy complejo. Pues el retorno de los datos, que puede ser de forma agregada o de forma individual, tiene que conllevar el empoderamiento del paciente, tiene que conllevar explicarle al paciente de manera que pueda entender por qué son importantes esos hallazgos o por qué no son importantes, porque también hay estudios negativos y también hay que devolver los datos al paciente. Nosotros a mediados de los 80 ya hicimos eso con una cohorte de pacientes que nosotros seguíamos, un estudio, que era un estudio de células in vitro, de células sanguíneas, células in vitro y estimulación celular y les mandamos un informe general a todo, a todo el grupo para que lo distribuyeran entre todos los que habían participado en el estudio de cuáles eran los resultados globales y luego, como tenía que ver con farmacogenómica porque es ahora crear era una farmacogenómica primitiva, no hablábamos de genes sino hablamos casi de, de, de actividad enzimática, pero es la actividad enzimática de aquellos años es la actividad genómica en este momento Bueno, pues en algunos casos le decíamos llevo usted un informe a su médico porque usted metaboliza este tipo de fármacos de esta manera y puede tener usted riesgo de tener efectos secundarios con estos medicamentos. Y le dimos uno a cada paciente. El que tenía riesgo, se lo decíamos así, el que no tenía riesgo, le decíamos que hemos mirado todas estas actividades enzimáticas que metabolizan fármacos y usted no tiene ningún problema. Cualquiera de los fármacos al uso en terapias habituales puede ser tomado, es un antiperfensivo, un analgésico, un antiinflamatorio que no va a tener usted ningún problema. El tema de los incidental findings. Bueno, esta mañana el doctor Matilla ha hecho una alusión. A, hay, hay dos tipos de organizaciones, una, una americana y otra europea. Y parece que difieren algo en el tema de los incidental findings. Bueno, es un tema muy delicado, ¿no? un tema donde aparte de seguir estas guías es muy difícil entrar porque no, estas guías tienen, por supuesto tienen en cuenta el derecho a ser informado. Pero el problema no es el derecho a ser informado cuando el dato lo tienes el investigador lo tiene delante y se plantea si se lo tiene que informar o no el problema es incluirlo en el consentimiento informado e incluirlo también en la actividad que se desarrolla para que el paciente no se lleve una sorpresa eh, luego hay que también tener en cuenta una cosa que hay muchos incidental findings que el riesgo viene porque estamos hablando de riesgos que esta mañana también lo ha hablado doctor Matilla de bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo bajo, baja penetrancia, alta, media penetrancia, es alta penetrancia, alta penetrancia. Cuando encontramos una mutación que es poco frecuente en un caso, pero que además tiene una penetrancia baja, no podemos asustar a las personas, porque con una penetrancia baja probablemente no va a pasar nada, o le va a pasar al final de su vida, no le va a pasar, y a lo mejor incluso ni transmite esa enfermedad. Entonces los hallazgos, hay que saber cuál son la importancia que tienen, y parece ser que estas organizaciones tienen una serie de hallazgos que, que recomiendan comunicar o incluir en los consentimientos informados, sobre todo de los, cuando se va a hacer un exoma, eh, fundamentalmente el genoma, eh, para que nadie se lleve sorpresas cuando uno tenga los datos encima de la mesa. El tema de los portadores. Eh, no, no estamos hablando de esto, pero esta mañana ha salido. El tema de los portadores. Yo, yo tengo un nieto que tiene una cistinosis. Eh, la cistinosis, los portadores, es uno en cada 200.000 casos. No pueden ir las parejas diciendo, mmm, por favor doctor, me haces un análisis para ver si mi hijo va a tener cistinosis. Porque es uno en cada 200.000 casos. Si eso lo hicieran todas las parejas, dedicaríamos el presupuesto nacional a ver si van a ser portadores de distinosis dos personas que tienen cada uno un gen portador para eso. No pasa en todas las situaciones. Pero me refiero que la tasa de portadores no es la misma que la tasa de los enfermos. La tasa de portadores es muy baja. Y que las parejas vayan sin antecedentes familiares a consultar para hacerse un análisis genético, ¿qué análisis genético? ¿Con qué probabilidad? ¿Con qué capacidad de riesgo? ¿Con qué penetrancia ese gen? Es muy complejo. No, no es tan fácil soltar cosas así en los auditorios sin saber que estamos hablando de temas muy complejos, muy difíciles y de muy poca probabilidad. Por lo tanto, la mayoría van a salir en, en, en negativos. Yo, si tuviera que montar un negocio, montaría un negocio para parejas. Porque la mayoría van a salir negativos, voy a dar muy buenas noticias y voy a tener muchas parejas que van a, venir a Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es, evidentemente, siempre que tengan sorpresas y, evidentemente, cuando ya se tiene una persona enferma evidentemente mi hija y su marido han ido a un consejo genético y no una han tenido un hijo de cistinosis, pero mientras, ¿quién iba a saber que iba a tener un hijo de fiscinosis? Bueno, Pues ese tipo de cosas son importantes también manejarlas porque manejar probabilidades intuitivamente no es tan sencillo y es El tema de la calidad, no hay que mezclar calidad con validez de los datos, pero van unidas es muy difícil tener validez de los datos sin calidad, pero sí es fácil tener validez con poca calidad dependiendo de cómo se manejan las cosas, Pero en cualquier...